Да, да, да, Y no hay salmones. Y escuela no hay no A, por acá, por acá, ¿por quedan tres caras, me quedan tres caras, me quedan tres caras,